...el comportamiento en este caso de la vicealcaldesa... ...que era la que presidía esa, esa comisión de expertos... Con, las, ...con los portavoces de los grupos municipales... ...no ha hecho más que bailarle el agua a Vox... ...aquí Ciudadanos una vez más se, se pliega... A, a, ...a un partido que legitima el régimen de Franco... ...y la dictadura militar... ...y que todas aquellas personas que se planteaban... ...por parte del gobierno de Aragón... Que, que fueran objeto de, de retirada del callejero, pues entre ellos tenemos a Miguel Ayud Salvador, Gonzalo Calamita Álvarez, a, el arzobispo Doménez, Juan José Rivas Boch, etcétera, Entonces, esa serie, serie de personas está más que acreditado por informes históricos que entran dentro del artículo 31 de la ley de autonomía autonómica de memoria democrática en tanto en cuanto son ...participantes, extingadores o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista. Y, y también el apartado D, en el que se alude a las denominaciones de calles, vías o lugares... ...que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de Estado o al régimen franquista. Es decir, que en función de este requerimiento, ya sabéis que el incumplimiento por parte del Gobierno municipal de esta ley podría dar lugar a sanciones o a la retirada de la financiación que el Gobierno de la DGA efectúa al ayuntamiento. Es decir, que, que estamos hablando de unos cuantos millones de euros y que, que, que el ayuntamiento no se puede permitir ¿no? con este tipo de incumplimientos y desobediencias eh, omitir, omitir el cumplimiento de una ley. ¿no?